Cuando dispararon Millones miramos Asientos mutilados El viento soplará a favor del que la verdad jamás se esconde. Aquella mañana Gustavo fue y volvió sin su sol. El tiempo determinará la justicia para los hombres. Solían decirme que era mejor que me callara Que apagara esta llamarada que no alumbra nada Si es que lanzo esta tonada, mi voz quedará borrada Si es que hoy junto a la manada, mañana vendrán granadas La dignidad se encuentra mutilada Pero no bajará la guardia hasta que encuentre su morada La gente dio el final a esta gran boconada Y aunque suene literal, les ha costado un ojo de la cara Ojo por ojo dicen las murallas En la primera En Chile, un 18 de octubre se alza en las calles la voz de todo un pueblo para luchar por dignidad En contra de tantos años de abusos e injusticias La respuesta a esto ha sido solo represión, tortura, cárcel, muerte La violencia salvaje contra su propia gente la muestra más descarnada ha sido la mutilación ocular Los casos suman más de 400 y la cifra sube día a día Ante la mirada horrorizada del mundo entero Seguiremos luchando en este